Los jóvenes del movimiento político denominado Nuestro Partido es Colombia acudieron a la Asamblea Nacional y aseguran que desde la red juvenil continuarán trabajando para defender la vida y la justicia social en Colombia. Estamos aquí preparándonos para ir a las regiones, para que la red juvenil se siga fortaleciendo, los jóvenes sigan creciendo, podamos tener nuevos liderazgos en todos los procesos electorales y consolidar la paz y la justicia social. Hacen un llamado para que los jóvenes de todo el país se unan a la red juvenil por Colombia para que la participación en política consolide la alternancia en el poder. Digamos que las nuevas generaciones son las que van a tener consecuencias en sus vidas, en sus familias, acerca de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, hace falta que los jóvenes eh, se, que se documenten y además participen para poder dar voz y voto en esto. Los jóvenes del movimiento político Nuestro Partido es Colombia con la Red Juvenil por la Paz continúan realizando trabajo político en todo el territorio nacional.